Estás es en la tarde de la radio, estoy acá en Salud Radial. Me traspasé de, desde el Magazine, me fui a Salud Radial. Y si hablo de Salud Radial, estoy con el conductor, por supuesto, con, con él, con Emiliano Mayo, a quien le damos la bienvenida a la tarde del Magazine, o en Salud Radial. Salud. Okay. Hola, cariño. Hola, andan? ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Por suerte, gracias a Dios, bien, un día hermoso hoy En Pinamar y Gesser, estuvimos ahí. En Hessel, recién llegados de Gessel, así que bien. Bueno, me alegro mucho. Tengo tos, Viste que cuando vos tosés, la gente empieza como a apartarse. Ahora toma distancia de dos metros, tosés, sí. toma más. Toma, te paso el colengel, ponete el Es terrible. Bueno, hay que cuidarse es porque verdad. se venían los primeros fríos. Sí, sí. Eh, ayer hablábamos un poquito y así le damos pie al, al, al invitado, al, al invitado. <risas> al otro conductor, en realidad, me, me expresé mal, perdón. Eh, a Miguel Coloma. Hola, Miguel. Hola, Hola. Está. está jugo, estamos en el bosque, acá en Pinamar, en el bosquecito, jugando a ver si el lobo está. ¿El doctor está? Está. Gracias, <ríe> ¿Toma, toma? Doc, ¿Toma? bienvenido. Había un poco de música ahí que me... Sobrepasaba. Ahí estamos, ahí, estamos. ahí estamos. Le decía Miguel a Karina que ahora, en, en esta época específica del año, que empiezan las, las gripes comunes, ¿no? Las, eh, los refríos, los dolores de garganta, los no COVID-19, digamos, ¿no? Sí, es uno más, el COVID. Claro. Ayer hablábamos sí, sí, sí. también que... Eh, Prensa. Y tenemos que eh, aprender a convivir con el COVID, ¿no? Sí, yo ya lo tengo internalizado, como dicen. <ríe> lo que pasa es que si ustedes tienen, el que tenga tiempo de leer las redes sociales, hay un bioquímico que está echando por tierra una serie de consideraciones y medio peleado con los infectólogos. Ajá. Porque este, él, o sea, lo, lo, trato de resumir, no es fácil el tema de resumir lo que dice alguien que está en contra de todo lo que se está diciendo, sí. porque, eh, porque él no es que dé buenas noticias, pero que él considera que quienes deberían estar este, también en estos temas son eh, los encargados de la eh, más de la parte biológica y la estadística, la bioestadística, ¿no es cierto? Sí. nos que quedarían una opinión más certera de cómo viene la, la pandemia. Y como el problema también es que en la Organización Mundial de la Salud también está la política, se complica un poco eh, todo este tema. ¿Vos considerás que es así, no Miguel? Que... ¿Vos considerás que debería estar... Eh... Este, este, ¿Estos profesionales también? Por supuesto, tampoco sabemos si no están. Lo que pasa es que eh, no creo que, los eh, por lo menos acá en la Argentina, trabajen solo los infectólogos. Eh, son los que por ahí eh, aparecen como figuras, pero tal vez estén los infectólogos, los sanitaristas, también seguramente habrá este, gente que se encargue de la bioestadística Y el, este, esta persona que está en Francia, que... Salió, ha salido en todos los medios eh, es argentino y se considera esto de la, de la biostatística porque tal vez eh, no se contabilicen bien porque hay cosas que no se están contabilizando en general en el mundo que son los, los, que, eh, los asintomáticos claro digamos, asintomáticos o sea, por ejemplo esta persona toma una cantidad determinada de pacientes que ingresan al hospital con sin, eh, síntoma respiratorio y eh, de los cuales vamos a poner mil, dice de esos mil fallecen eh, cinco. Bueno, ahí estamos. Este, lo más concreto son los cinco fallecidos. ¿Los otros lo descartan? No, porque tenemos el resto que fue diagnosticado, que fue testeado, que se le hizo el hisopado, uh -huh. se le terminó en sangre, se hizo las tomografías, se hizo todo lo que correspondía, pero lo que no sabemos es cuántos son los que eh, la transmiten y no la, no la no la padecen o no tienen sintomatología. Qué difícil, ¿no? Sí, justamente. Vos fijate que... Eh, no te digo que sea despreciable el tema de los fallecidos, porque siempre, viste, causa un poquito de escozor hablar de ese tema. Sí. Pero, pero nosotros lo hemos hablado. Y, afortunadamente, en relación a todo lo que es este, la pandemia, ellos dicen que tal vez no, este, no debiera haberse considerado como pandemia, sino... Porque hay otras virus que acompañan, hay otras enfermedades que acompañan. Miguel, pero discúlpame que te interrumpa, ¿no? Pandemia, pandemia estamos hablando, eh, yo tengo entendido que una pandemia es cuando una enfermedad tiene su origen en un país y sale de la frontera de ese país. Esto me parece que sí, salió no solo de, de los países limítrofes de China, sino que tra atravesó sí. continentes, ¿no? Por eso es pandemia. Si, si fuera el de al lado solo, bueno, nosotros tenemos el, el, este, el dengue. Claro. Lo tenemos nosotros, lo que lo tiene Brasil, que lo tiene Paraguay, que lo tiene Bolivia. Y no es pandemia. Es decir, cuando eh, toma esa enfermedad una, casi todo el mundo, digamos, es una pandemia. Uh -huh. Si no, sería endémico si fuera en el solo lugar y bueno, y epidemia sí. Este, ocupa como el eh, H1N1, ¿no es cierto? Como la gripe A. Bien. Bueno, y, y esto de los eh, virus, dice esta persona, yo estoy hablando, no sé si decir por boca de ganso, pero estoy escuchando a alguien que habló y dijo algo medianamente razonable, que no quiere decir que sea la realidad, es la claro. opinión de esta persona. ¿no? Eh, y bueno, eh, yo estoy contra decir algo que dijo otro, y no, pero bueno... Eh, me parece en cierta forma razonable porque no se, no se toma por ahí porque, si bien el desastre ya está causado porque no solo por el virus sino lo, las consecuencias lo que va a venir desde el punto de vista económico pero desde el punto de vista de la salud está bien, si nos quedamos encerrados no sale nadie, nadie se va a enfermar de esto también este el coronavirus, pero hay otras enfermedades. Desafortunadamente no es la única. No, lo que hablábamos un poquito antes de ayer, ¿no? Que el tema de, de, de lo psicológico en, en, las en todos, que nos afecta a todos, ¿no? De, de hacer la vida cotidiana, de salir todos los días a quedarte encerrado días y días y días, ¿no? Sí, yo creo que más allá de lo que vaya a ser la vacuna, que de hecho ya también lo hablamos, de que en el Malbrán ya se aislaron tres tipos de, de genoma del, del coronavirus y que eso ya se envió para para el tema de las vacunas que ya todo el mundo ha enviado porque no en todos los países tienen las mismas características ¿cierto? Sí. y, este, y a, aparte meto ahí lo que hablamos siempre que no se enferma el que quiere sino el que puede claro. eso es otra es otra cosa pero en algún momento vamos a tener que salir yo creo que, este, bueno, volviendo más allá de, lo, de las consideraciones de las excepciones con respecto a esto que, que estuve comentando ya hay datos importantes con respecto al, a, al cuidado, que también lo hemos hablado todo en Salud Radial el año pasado lo hablamos, el tema de lavarse las manos de, de, de estornudar en el pliegue eso, por lo menos afortunadamente a muchos nos quedó lo repetimos y sigue siendo una de las pocas formas de prevención y eso lo hemos dicho más bien lo, lo, lo seguimos diciendo y es lo que va y va a quedar yo creo que este, en este aspecto eh, sabemos que con respecto a hace un año hay menos enfermedades respiratorias mira vos se debe, ¿eh? debe a la cuarentena no creo yo creo que también eh, no vino el menos, frío no, pero aparte no hay contacto y justo mira vos que de, hablas del frío viene el frío y justo en este momento se va a levantar la cuarentena con el frío, con las gripes con los resfríos con todas las enfermedades del invierno y acá aparecen los chicos claro o, ojo con el virus, el virus incisial respiratorio ¿eh? que ataca a los más chiquitos bueno o sea que eh, el invierno es complicado. O sea sí, que... sí. Ya de, de por sí complicado. Y ahora con, con, con esto, por eso te decía cuando empezamos a hablar que eh, a, esta es la época que empiezan las gripes, las neumonías, las, las eh, enfermedades respiratorias típicas de esta época. Uh -huh. Sí, sí. Así que por hay, que, tener, hay <ríe> que saber determinar, creo yo, eh, lo que es corresponde a COVID y lo que eh, puede ser una neumonía, una bronquitis, una angina, eh, eh, una fiebre porque por está con angina pultácea, yo qué sé. Situaciones que son eh, similares al COVID pero que no lo son. No, no, porque se pueden resolver, hay, hay, hay este, formas de, de, de resolverlo. Pero hay muchas virosis, muchas virosis, que uno no... No sabe de qué se trata tampoco y bueno, pasan, sabemos que dura una semana. Como esto, también. Si no se complica, la gripe también. Si no se complica. Sí, sí, sí, con los cuidados eh, pertinentes, ¿no? Sí, las vacunas. Tenemos elementos. Tenemos, tenemos herramientas, sí. Eh, si no, estaríamos complicados. Pero sí, sí. Bueno, eso, ojo, la gente que tiene algún riesgo, las personas de riesgo, los adultos mayores, eh, los chiquitos, los asmáticos, tienen que vacunarse, contra la gripe. Eso, gripe y neumonía, ¿no es cierto? Eso ya se lo va a decir su médico de cabecera, eso ya creo que lo sabe todo el mundo. Y no me parece que otro de los temas, no repetir, alimentarse bien... Eh, que no nos agarre con las defensas bajas y bueno y, y el cuidado, el cuidado que ya todos conocemos que ya lo dijimos rápidamente recién y que este, con, con, este, con la lavandina famosa sí eh, sí el alcohol en gel sí pero el setenta un, eh, una una consideración con respecto a esto de la lavandina sí eh, <risa> lavandina y detergente no se deben realizar, ojo ¿eh? no, no, que no se mezclen, correcto es este, como el... es tóxico, altamente tóxico pero, pero, muy tóxico así que este, te va a complicar este, por otro lado ¿Mm? así que este, tener presente esa. son detalles sí, pero sí, tal cual vamos a ponerle más cosas que va a ser mejor no es necesario no, no, es necesario. no por eso hay que usar lo que dicen eh, los que saben, ¿no? Ni más ni menos, sino lo, lo justo y necesario. ¿no? Así que bueno, eso es... Excelente, excelente Miguel, gracias, porque siempre el aporte es muy bueno desde, desde la vista ¿no? de la postura de, de un doctor, así que muchísimas gracias y bueno, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Como no, con mucho gusto, por supuesto. Te lo llamamos espero, nuevamente. Lo espero, con, lo espero con ansias porque es una forma, o sea, afortunadamente tenemos estas formas de comunicación que eh, son excelentes para eh, no perder ese contacto que si bien no puede ser este, personal, sí es a través de... De los, los medios de difusión, ¿no? Sí, y encima muy, hoy... Muy, muy, bien. Encima hoy Karina empezó la radio sin querer, no se dio cuenta, diciendo estamos en el bosque, el doctor está, y vos ficha de gimnasia, entonces más agrandado todavía. <risa> Yo pensé que lo decía por eso. Ya me que <risa> no, no, no, no, no. No, <risa> no, no. no. <risa> bueno, Así Miguel, te mandamos un saludo grande. Chao, chao. Chao, Miguel, un abrazo. Saludos para allá. ¿eh? Miguel Ángel Coloma, doctora